En este video training vamos a realizar el primer ejercicio del práctico de repaso de programación. Vamos a hacerlo con C Sharp y vamos a utilizar el compilador que está en línea. Y acá podemos ver cómo es la herramienta. Nos ofrece una, una zona en la pantalla donde podemos editar y en el, la parte baja vamos a ver el resultado de la ejecución. Tenemos una pestaña para compilar y otro botón para ejecutar. Estamos viendo ahí que efectivamente ese ejemplo que nos facilita, se ejecuta. Lo que tendríamos que hacer ahora es justamente cambiar esto para que nos permita hacer lo que dice el enunciado, que es ingresar nuestro nombre. Vamos a cambiar ese texto por uno que solicite el ingreso del nombre de quien está usando el programa. Luego vamos a declarar una variable del tipo string, del tipo cadena de caracteres, en la cual vamos a recibir lo que el usuario ingrese por el teclado. Eso se hace con Console ReadLine. Finalmente, vamos a mostrar en pantalla, con el ReadLine, eh, el saludo, bienvenido, y el nombre, de, el nombre que se ha ingresado por teclado. Vamos a compilar el programa. A ver, todo bien y ahora ya podemos ejecutarlo. Entonces ahí nos pide eh, que ingresemos el nombre. Tipeamos algo por la consola. Le damos al enter y nos muestra el saludo. Tal cual lo habíamos pensado. Lo que nos falta por hacer es eh, mostrar la fecha y hora del sistema pues bien, ¿cómo se hace eso? Y si no lo sabemos vamos a tener que buscarlo en algún lugar, esto nos va a ocurrir con mucha pero con mucha frecuencia cuando estemos trabajando y entonces es prudente tener a mano un manual de lenguaje una referencia de las librerías que ese lenguaje utiliza de manera que vamos a mirar qué es lo que tenemos con sellar. Si accedemos a la página del manual del lenguaje, a la página oficial, vamos a encontrar bueno, una entrada con todos los datos del lenguaje, pero no es una referencia a las librerías. De modo que vamos a tener que buscar algo que ver con la fecha. Acá en este cuadro vamos a poner eh, date. Siempre es prudente hacerlo en inglés. Ah, y acá tenemos una alternativa para Daytime con sellar. A ver qué es lo que tenemos a mano. Nos muestra algunas de las entradas. Revisamos acá, buscamos. Seguramente vamos a encontrar alguna que nos indica cómo eh, hacerlo. Eso se los dejo para eh, cada uno de ustedes. Yo ya la conozco de manera que eh, lo voy a completar. Para ello incorporo eh, un texto y ahora voy a mostrar la propiedad now del objeto daytime. Vamos a corregir acá el en lugar de un write line, vamos a dejar solo un write para que entonces me permita escribir al lado de ese texto y ahora lo podemos probar. Ahí está. ¿eh? Escribimos de nuevo un texto por el teclado. Le damos al Enter y nos va a mostrar el saludo y la fecha y la hora de acuerdo a lo que nos solicita el ejercicio. Nos vemos.